Que sola no estoy, estoy con una grande, con una gran actriz que me viene a hablar de arte, que me viene a hablar de cultura. Ella no solo es eh, una, una gran artista, ella también es una gran persona. Y el tema que me trajo en el día de hoy eh, realmente me encantó, porque me va a traer cómo hacer, cómo se puede lograr, porque siempre digo que todo es posible, ¿Cómo se puede lograr hacer un teatro para ciegos? ¿Cómo se puede llegar a lograr hacer un teatro para gente que tal vez no pueda escuchar, pero sí pueda ver, o el que no puede ver puede escuchar? Así que vamos a hablar con ella, bienvenida Invasión Local a la Tarde del Magazine, Magazine, bienvenida María Ángeles Ojeda, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Por, por darme la bienvenida. Eh, realmente el, el tema de hoy es verdaderamente lindo y sensible. Eh, yo pensaba empezar un poco contando sobre el sistema de sonido holofónico, que es un descubrimiento argentino dentro de tantas cosas que hemos descubierto y que no sabemos que están por ahí perdidas en la historia hay un argentino que se llama Hugo Zucarelli, que todavía vive y que vende amplificadores en la calle Florida, en Buenos Aires, él descubrió en el año 1980 que el sonido, como creíamos que lo percibíamos, no, no estaba bien definido. O sea, nosotros durante toda nuestra historia, hasta que le hizo este descubrimiento, teníamos entendido que el sonido lo percibíamos de manera lateral, entraba por el oído derecho y al tiempo repercutían en el oído izquierdo. Él, por una experiencia que tuvo personal, se dio cuenta que no, que el, que el sonido es percibido de manera 3D y que lo recibimos de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces empezó a hacer investigaciones, hizo el primer micrófono holofónico, hizo los primeros amplificadores. Este señor trabajó junto a Pink Floyd, junto a Roger Water, a David Gilmour junto con Dion junto con grandes artistas desarrollando este tipo de sonido, que lo que hace es que nuestra percepción sensorial se active y nosotros recibamos estímulos por un montón de lugares y no solo en esta dirección, que era como se... se es como todavía lo usamos en realidad. Nosotros en el cine, en el teatro, en todos lados, los sistemas de sonido tienen este sonido lateral. Todavía no se logró implementar de forma masiva la utilización del sonido 3D. Pero bueno, gracias a él hay artistas que hacen investigaciones, sobre todo los artistas que hacen eh, teatro experimental y sensorial y auditivo para la inclusión y para una mejor experiencia de, de, de cualquier ser humano que a veces ya estamos tan acostumbrados a la información visual que nos perdemos de percibir y de conectar con un montón de cosas que tienen que ver con otra sensibilidad más que estar mirando imágenes. Uh -huh. Vamos a un concierto y es un show, y es imágenes y luces, y, y quizás si cerramos los ojos conectamos con otras cosas que están detrás de todo de ese impacto que nos muestran. Entonces... A partir de ahí, eh, todo esto surge porque conocí un grupo de gente, eh, una organización cooperativa que se llama Confundamiento, ellos son ecuatorianos, y ellos hacen eh, obras sensoriales y auditivas. En estas obras ellos, eh, cuando vos entras como espectador, si sos una persona que te vendan los ojos para que no veas nada, y te ubican, no sé, algunos están sentados en sillas en el aire, otros están acostados en el piso, el espectador es parte de lo que está sucediendo. Y en ese cerrado se van a suceder cosas como eh, muchos sonidos, texturas, alimentos, sabores, un estímulo constante que hace que vos percibas un espectáculo de otra manera. Ahora con la cuarentena... Esto los lleva a ellos a redefinir su, su estímulo y a hacer experiencias auditivas para internet. Y que pueda llegar a los hogares y que los podamos compartir. Mari, te interrumpo, ¿no? Porque la verdad lo que recién dijiste es este tipo de espectáculos donde te cierran los ojos, donde estás eh, en, un, en un ámbito donde no estamos acostumbrados es una experiencia que me encantaría vivirla. Yo te propongo que vos hagas algo así, cuando ya el arte se abra las puertas después de esta cuarentena, me encantaría tener en el Teatro de la Torre un espectáculo así, y que lo podamos compartir con la comunidad. La verdad que, Cari, con a mí con toda esta experiencia que estoy viviendo con esta gente, se me abrió esa puerta que si bien yo, sin darme cuenta, en mi experiencia teatral la he vivido bastante por los profesores que yo tuve y la gente con quien yo me interactué en el arte, pero esto me, me dio un panorama, como tengo muy claro, qué es lo que quiero hacer, eh, también que voy a seguir trabajando con ellos, porque yo estoy colaborando con, con las producciones de confundamiento desde la narrativa sonora. Eh, ya les voy a compartir el link para que vean y lleguen a sus espectáculos desde casa. Y después sí, a mí se me abrió una puerta, la verdad, ahora que, que quiero explorar, eh, quiero aprender de ellos, que son las personas que me están brindando este conocimiento y me están a, eh, acercando links y puertas y cosas para ver. Eh, y bueno, pedirles a todos que se atrevan, yo compartí hoy un, uno de los espectáculos de ellos, ellos están con, muy conectados con con la reivindicación de la cultura andina, por ejemplo, entonces eh, yo compartí en, en MIX uno de sus espectáculos, se llama Purúa. El desafío es ponerse auriculares, cerrar los ojos y dejarse sumergir en la propuesta sonora que ellos te dan, que realmente es un viaje ancestral que te, se te ponen los pelos de punta y decís, guau, wow, yo acá, entre todos estos edificios. No, qué bueno, me parece fantástico, la verdad que qué linda experiencia. Muy lindo Podríamos Muy imponer, ¿no? invitar a todos los oyentes algún día, ya que es así sonora, que vos decís, pongámonos los auriculares a hacer esta experiencia en tu programa, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sería hermoso. Eh, yo puedo pensar en algo, puedo pedir eh, un poco de, de información, y para un programa puedo armar algo sonoro para compartir y, y ver qué, qué, qué nos pasa. Tal eh, cual, tal cual. Daría así buena. que bueno, están más que invitados, a ver, después voy a compartir el link de Confundamiento. En Argentina la gente que hace esto se llama Teatro Ciego, que lo hacen de diferente manera, pero que me pareció interesante también, en Buenos Aires. Eh, y bueno, después hay por todo el mundo, pero realmente son experiencias increíbles, porque nos lo que hace es despertarnos la sensibilidad que tenemos dormidos por estar tan acostumbrados a usar los ojos para velar todo. Todo lo recibimos a través de los ojos y... Y a veces hay que agudizar un poco más para poder sentir y percibir y abrir la mente y, y muchas cosas. Bueno, me encantó. Bueno, Mari, eh, la verdad que quedaron muchas propuestas después de esta salida tuya de Invasión Local para próximos programas. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente, un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, un abrazo grande. Un beso. María Ángel Ojeda en la tarde del magazine acá en Invasión Local. Ya venimos.